3 Minutes Jump Row Hoy vamos a aprender cómo hacer doble brazos cruzados La posición de las manos cambia conforme realizas el salto Esta técnica requiere una coordinación perfecta de las manos y pies cuando se salta Por esta razón va a ser sencilla para aquellos que son buenos siguiendo ritmos y en coordinación ¿Cómo practicarla? Primero, pasa la cuerda dos veces ejecutando brazos cruzados con el salto básico Después de eso, salta dos veces y pisa la cuerda Después, salta conforme cambias la posición de tus brazos. Ahora, basando en lo que practicamos antes, puedes saltar dos veces continuamente. Cuando te acostumbres al salto, inténtalo saltando una sola vez. Una vez puedas hacer doble brazos cruzados, hazlo hacia atrás. Practica lo que aprendimos hoy y si tienes una manera única de hacerlo, cuéntanos en los comentarios. Gracias.